...al enterarse de que yo la leche de vaca se saca de, de las vacas... No vaca. ...que viene de vaca en yo cómo iba a saberlo... ...el lobby del sector lácteo está presionando al Parlamento Europeo... ...para prohibir que los productos que no procedan de secreciones mamarias... ...puedan venderse en bricks de cartón, entre otras cosas... ...esto ha provocado un efecto imprevisto... ...los consumidores se han enterado ahora... ...de que la leche tradicional es un líquido que se extrae del interior de las vacas... ...un detalle que en general... ...ha despertado asco y horror. Yo no lo sabía esto, ¿eh? Visto así... ...claro, estoy de acuerdo de que es fundamental... ...que la leche vegetal no se confunda con la de la vaca... ...ahora que sé que la de la vaca es, que es de vaca de verdad. Es que yo pensaba que lo de las vacas en los cartones... ...era meramente publicitario... ...yo pensaba que era porque era como su mascota... ...que les gustaban las vacas... ...las vacas nos gustan a todos... pues ...pum, lo tienen en, en, en el cartoncito... ...no es lo que hacen con la publicidad... ...que en el cartón ponen mascotitas... Porque los cereales no vienen de los tigres, ¿no?